Dolorosa. Arrancamos con, con tanque lleno. cargamos combustible, ya estamos en marcha. Esto es Palermo, vamos a Chascomús. Una mañanita.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 eh, ha, también, ¿no? ha mejorado el salado incluso ha mejorado también altos verdes eh, eh, ha, ha, ha repuntado bastante la pesca una alegría sí, sí. siempre el corredor con buena sí, opciones sí. y cerca ¿no? <ríe> sí, si sí. quieren buena mojarra venimos por el carro bueno, ¿no? muchas, muchas gracias gracias <ríe> Está frío, ya está, ya está, ¿no? ¿Dónde vas tantas? Sí, va Excelente, tamaño perfecto para, ¿Para, para chacomu. Sí, tomadito. Vale. Y si querés grande también la tenés, para no, madriaga. mediana, grande, separamos como siempre, en Buen. tabando. Buenísimo. Este, y esto, bueno, es un poco más de media porción. Sí, buena porción, muy buena. Ahora <ríe> sí. <sí. La> eso. <ríe> bueno, ya levantamos la mojarra en el catu y ahora... A buscar una buena media luna de una atalaya, un clásico de chascomús, riquísima. Vamos a comer algo, desayuno y seguimos.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 Linda costa para venir en familia y e intentar la pesca. ¿Vos sacaste? ¿Tres? ¿Tres? Bien de fondo tirando lejos. ¿La gulá. Un disfrute también se Ah, sí? Sí, sí. No. ¿Tengo un par de toquecitos, pero ¿qué anzuelo tenés chiquito? ¿Qué ¿Eh? ¿Qué anzuelo le pusiste? Si vos ves con el que agarró. Con no, que no eso es grande, Sergio. Es no, es grande. no es grande. Es grande. eso es grande, ahí se lo agarré más grande. Y este es un lococito que tenía. Ah, no, son grandes esos ¿sí? para... Yo sí. le puse más chiquitos, eh. Y para agarrar más chiquito rápido. Agarrar grande chiquito. Bueno, sí. Buenísimo. Sí. Si allá, ¿sí? ¿Ahora? Sí, una ¿De fondo? De flote. con barranquín Yo agarré todo de fondo y no hay ninguna foto. Esa línea usamos nosotros en Canal 15 allá en Cerro está de la Gloria Está chiquito pero oxidado Ah, sí, ese va bien, sí, sí. Ese está bien Vamos allá en, vamos a lo del Vasco allá en ah. Cerro de la Gloria Sí Que es Castel. Ahí estamos ahí, ahí vamos, estamos con estas líneas que son de cuatro anzuelos y bueno, ahí la tiramos y dejamos que se derive solita y ahí queda, y ahí... ahí sacan con ese sí. sistema. Pero hacía mucho frío, nosotros venimos temprano, ¿no? Ah, sí. 6 y media estábamos acá. Pero bueno. ¿Vos estás tirando de fondo lejos también? Fondo y trono lejos. Ah, de verdad. Fondo y también en estas cañas puedo tirar lejos para no... Para poner, más lejos están, por lograr sacar algo más grande. Le claro, sí. ganando distancia. Sí. sí.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 Poco pico y vos metes sí. un doblete, como sí, bueno el es que sabe, sabe, ¿no? que sabe, sabe que no, Es que no jefe, campeón, ah, con el, el barranquín, ah, está durito están, ¿no? Este está, te decía, por el <risa> cerquita te picó? Sí. Mirá. buenísimo, che, gracias esta es la banda pesquera, echas como... Naman dah cakungu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 ves? <risa> <risa> vamos. El primero. Un poquito más Dos. ¿Sí? Tres. ¿Cuánto hay? ¡Tres! Triplete! Vamos, chascomu. Baja la punta de la caña, Gordi. Baja la punta de la caña. Bajala y levantá. Triplete, vamos. Arriba Los corazón, Vamos, levanta. Vamos, vamos, vamos. Arrancamos con todo. De nada a tres. Vamos. Más o menos, ¿no? Está aprendiendo. ¿Sabés por qué la traigo, no? ¿Por qué la traigo? La traigo porque siempre pesca. Esperá, te saco un apito. Medianito no, el medio más chiquito y el de abajo es más grande. El abajo.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 solo... Viene? y Y tres Ahí Por Ahí es uno solo, por eso. chasco muy de costa a ver si puedo meter alguno más disáctico hasta ahora no viene nada dos falta un anzuelo tres nada bueno seguimos ¿Eh? Bueno, pesca de ¿eh? bueno, es que, es que en el muy de costa. Divertido, entretenido, cerquita A veces anda ese barranquín espectacular si no saca la dos no vale este. no, no, vale. no, dos, no nada. espectacular che. Me está picando ahí en 40 centímetros 50 les hago una fotito si sí, tiene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 gracias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 Cerquita y bueno, vamos a aprovechar la pesca en familia. Espero que les haya gustado y continuamos con Del Pescador Tele.